Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren bien, mucho gusto, esta es mi seña y mi nombre es Cristian, soy una persona sorda, resido en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila. Bien, soy diseñador gráfico, he trabajado realizando productos como pendones, libretas, letreros, piezas de comunicación para publicar en redes sociales en general, y así, más personas sordas de todo el país pueden contactar al negocio de forma virtual y eso representa más ventas y más rentabilidad para su negocio. Amo el diseño, el arte y la creatividad propia aplicados en variedad de productos. Muchas personas sordas me han contactado porque les interesan mis diseños. También tengo unos nuevos diseños que han evolucionado, dado a que tengo cuatro años de trayectoria, contando el año que llevo trabajando con animación 3D en productos que tienen lengua de señas. Los programas que manejo para el diseño gráfico son fotos Shop, Illustrator, Blender, que en conjunto permiten diseños artísticos mejorados. Muchas gracias.